Hola a todos y bienvenidos a esta semana de El Semillero de Programación en Python. Hoy vamos a arrancar con un ejercicio muy sencillo. Vamos a hacer una lista de materias. Como ustedes saben, a mí me gusta mucho escribir. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo una lista de tareas que tengo y me di cuenta que tenía aproximadamente unas 42 tareas pendientes. Entonces, por lo general, hacer una lista de las tareas o de las materias suele ayudar mucho. Por ejemplo, hagamos una lista de las materias en las cuales tenemos tareas. Entonces vamos a arrancar primero con física, después sigamos con biología, después sigamos con matemáticas, sociales, arte y ahora inglés. Muy bien. La idea es que ustedes hagan una lista de esto y lleven una agenda o algún papel. Por eso estamos haciendo este primer acercamiento como si estuviéramos escribiendo nosotros en un cuaderno. Resulta que las escribí en orden de prioridades. Tengo muchas tareas de física, entonces por eso la puse primeras. Después biología, después matemáticas. Digamos que en sociales, arte e inglés no tengo tantas tareas o se me facilitan, entonces por eso las dejé de últimas. Pero resulta que si se dan cuenta, acá no tenemos en estas seis materias una materia muy importante, que es la del de semillero de programación. Pero yo las quiero poner en orden de importancia o de cantidad de tareas. Entonces yo quiero meter por acá, quiero meter el semillero. Pero para meter el semillero, entonces me tocaría tachar todo esto y volver a escribirlo. Entonces escribiría uno, física. Dos, biología. Tres, matemáticas. Cuatro, semillero. Cinco, seis y siete. Entonces, acá ponemos sociales, acá ponemos arte, acá ponemos inglés. Por ese error o ese olvido, más bien, no un error, sino un olvido, ya puse acá semillero. Entonces, ¿qué sucede? Que fíjense que, uno, la letra me quedó mejor en el de la izquierda que en el de la derecha. Dos, el tiempo que me toma corregir ese error, pues es mucho. Entonces, en ese caso, creo que sería mejor buscar otra manera de hacerlo. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Nuestra lista de cómo hacemos eso en un editor de texto.